hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien no todo va a ser serio en esta vida de vez en cuando hay que reírse y de vez en cuando pues hay que pues bueno, estar con buen humor así que lo mejor de todo pues bueno es lo que hoy hemos preparado que es un programa de tomas falsas de el documental anterior porque hay tomas falsas ¿eh? y si vieres la cantidad de tomas falsas en cuanto a las grabaciones que yo me hago aquí de hecho memorizas las cosas pero esto pasa en todas las casas memorizas un poco las cosas y no es que no te acuerdes sino que te lías y la lengua se te traba y a veces es un problema así que os dejo con estas tomas falsas y por lo menos lo que quiero es arrancaros una sonrisa ¡Hasta luego! ¡Hola, amigo! Esto es vivienda. la escena... No, no, esto es la escena de Piratas del Caribe. Cuando, como es arriba es abajo, está aquí el barco mm. por arriba y el barco por abajo. Sí, pues esto un, un, sí, un tridente. De Poseidón. No, míralo. Claro. Entonces, Zeus la nombró ganadora... ...y Poseidón, en un ataque de ira, inundó las costas de Ática durante un tiempo. Como para los griegos era muy importante el mar... ...es normal que se le tuviera que rendir culto... ...porque se le consideraba un dios muy poderoso. Es que la he dicho al revés. Y entonces, como la he dicho al revés, luego no me salía a acabarla. ¡Joder, y ahora me toca empezar de nuevo! Vale. ¡Qué dicho! ¡Qué dicho! ¡Buah, esto no hay que ir a la regla! <risa> Hola, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Nos encontramos en Huelvo. A mis espaldas tengo el monumento de Cristóbal Colón. Desde aquí, o bien, la chara... No, vale. Pero, vamos a ver. Hacer... Empiezo. Vale, palmada y dentro. No eh, sé ¿Qué has dicho Lelo. ¿Te da? Tonos rojizos. Otros Espérate Vale Se me ha olvidado la última frase Y tienes que salir de que no, plano Se me ha olvidado, que me falta una ah. ¿Cuál es la última frase? Grabando Palmada Pero, ¿existió realmente la Atlántida? ¿Han Uy, aparecido? Llevo la campaña de ¡Las te la Skipper, estás preciosa. <risa> los hijos de Cronos y de Rea, que eran dos titanes. Cronos, como temía que uno de sus hijos le quitara el poder, era Rea no era a pedirle la bendición antes de la ca vino por la ¡Ah! mierda por el contacto vale. escuchadme una cosita hijas de mi vida y de mi corazón como me dejáis las gafas en el suelo Pues no tener he ya ¿no? ya por eso me he aún no le des a grabar que estoy acordándome de una cosa hey, yo, te estoy grabando <ríe> me he liado me he liado bueno empezamos de nuevo